No caigamos en el juego de los políticos, mientras el presidente dice que hacer el metro elevado en Bogotá sería un esperpento, este es elevado, tiene 31 kilómetros, funciona hace 27 años, tiene un buen tramo elevado y otro a nivel. Es el único que tiene Colombia, está acá en Medellín. ¿Por qué será que los paisas sí pudieron hacerlo? Es más, lo pagamos todos los colombianos, costó $2.174 millones de dólares. $3.300 pesos cuesta el tiquete del metro. Tiene 31 kilómetros, dos líneas, mueve un millón de pasajeros al día. En esta zona, Carrera a Bolívar, muy cerca al Hotel Nutibara y también al Centro Histórico de Medellín, la zona es deprimida. Aquí Petro tiene la razón. Aquí huele a droga, a baño público. La situación es todavía más crítica. Tiene todavía mucho más la razón Petro.